Hola amigos, yo soy Reyes, y esto, ¿qué es esto? Esto es Spanish from Spain, tu canal favorito para aprender español. ¿Cómo? ¿Que no lo conoces? ¿Que no sabes si es tu canal favorito? Eso es porque no lo has visto, porque si lo ves va a ser tu canal favorito, claro que sí. Bueno, mirad, no me enrollo más, porque hoy quiero hablaros, quiero enseñaros 20 adjetivos, ni más ni menos, para describir lugares. Así que, ¡vamos al lío! Acogedor. Nuestra casa suele ser un lugar que definimos con este adjetivo. Si nuestra casa no es acogedora, pues no sé yo, no sé yo qué va a ser el acogedor. ¿Dónde vives? ¿Tirado en el suelo? ¿Encima de una piedra? No, no, hombre, no. Las casas suelen tener esta bueno, pues podemos describirlas con este adjetivo, son lugares en el que todo es familiar, nos encontramos a gusto, estamos calientes, tenemos comida, es perfecto, ¿Qué puede haber más acogedor que tu propia casa. Pintoresco. Pintoresco mola un huevo, mola un montón, ¿por qué? Porque lo que es pintoresco es especial, es extraño, pero con un toque positivo, ¿vale? Eh, un pueblo que tiene, que está todo pintado, por ejemplo, de rosa, y tiene un montón de plantas, de macetas, de color blanco, ¿no? Que crea un contraste, ¿no? Pues es, es como pintoresco. Es extraño, pero es bonito. O hay pueblos cuyas casas están pintadas de muchos colores, ¿no? Esto es pintoresco. Es decir, es especial, es diferente, en una forma extraña, pero en una forma positiva. Los lugares donde no da el sol tienen esta característica, son sombríos. También podemos hablar de una persona sombría, ¡ojo!, porque algunos de estos adjetivos os van a valer también para describir a personas. Y además hay una prueba del DL del B1, donde tenéis que describir una imagen. Este vídeo os va a venir de perlas, de lujo, para hacer esta actividad húmedo. Yo vivo en Tarragona. Tarragona está al lado del mar, es fantástica, tiene un clima ideal, perfecto. Pero ¿cuál es el problema cuando vivimos en un lugar cerca del mar? Seguro que si tú vives cerca del mar, ya lo sabes, pues que hay humedad, ¿vale? Es ese frío que se meten los huesos. Es difícil, es difícil desprenderse de él, incluso poniéndote ropa. Y en verano sudamos mucho, porque el calor es húmedo. ¿Mm? Hablamos de un lugar húmedo cuando ese lugar está al lado del mar, o está al lado de mm, un sitio donde hay mucha agua también, cerca de un lago también, por ejemplo. Soleado. ay Pájaros y pájaras. ¿Verdad que os gustaría venir a España y visitarla? Claro, porque así podéis practicar vuestro español. ¿Pero qué más vais a hacer? Ir a la playa, también estáis pensando en España. España, península, playa, perfecto. ¿Y por qué más? Por la comida, es fantástica, sí. ¿Y por qué más? Por el clima. Porque España es un país soleado, da mucho el sol. Rural. Bueno, cuando hice este vídeo pensé, pensé en el nivel intermedio, B1, B2. Aquí hay palabras, bueno, que podemos decir que están en ese eh, eh, espectro, en ese nivel ¿no? de español. Esta palabra es un poquito más B2, ¿vale? Y es rural. Lo rural, ¿eh? un lugar rural está... es difícil pronunciarla, eh, fijaos, porque la doble R, la R vibra mucho en español y luego la R menos vibrante, pero es rural, rural. Bueno, pues rural es lo opuesto a lo, a lo urbanita, a lo citadino, es decir, a lo que está relacionado con la ciudad. Lo rural es campestre, mira, estoy diciendo un montón de adjetivos, no se puede, no se puede no se puede no se pueden decir más adjetivos, ¿no? Bueno, rural en el campo, campestre. Transitado. Lo rural tiene una característica, lo rural es tranquilo, ¿vale? Sin embargo, lo... porque no hay, no hay mucho movimiento, ¿no? Sin embargo, la ciudad es más, bueno, tiene más tránsito. Y tenemos, para describir lugar, un lugar, el adjetivo transitado. Un lugar transitado es un lugar por el que pasa mucha gente. ¿Mm? La ciudad es transitada, es un lugar transitado. Y dentro de la ciudad hay especialmente lugares, sitios en el que hay más tráfico, hay más personas, hay bueno, mucha gente. Y ese lugar es transitado. Abandonado. De opuesto, ¿eh? vamos de opuesto en opuesto, transitado. Pues ahora, abandonado, que abandonado es el lugar en el que no hay vida, es un lugar abandonado. A veces hay pueblos en los que no hay gente, están abandonados. También tenemos el verbo abandonar. ¿Mm? Tenemos, de estos adjetivos hay muchos verbos, ¿Mm? y de abandonado tenemos abandonar, que es dejar a alguien huérfano, ¿no? Básicamente, ¿no? También a un animal se le puede abandonar. Bueno pues, eso, que un lugar que no tiene mucha vida, es un lugar abandonado. Aislado. También, también, claro, aislado, también es aislado un lugar abandonado. Aislado quiere decir que está lejos un poco de otros lugares donde hay mucha vida. ¿Mm? La montaña es un lugar aislado. Los pueblos de la montaña son lugares aislados. Evocador. Esto es similar a pintoresco. Lo que es evocador, también tenemos el verbo evocar, que quiere decir transmitir, lo que nos transmite un sentimiento, una sensación, una idea, un recuerdo, es evocador. Ruidoso. En cambio, no queremos ir a estos lugares. Ruidoso. ¿Quién quiere ir a un lugar ruidoso? Que me lo explique. Bueno, a lo mejor a la discoteca, ¿no? A la discoteca por la noche a bailar. Pero bueno, si vamos de vacaciones, no queremos ir a lugares ruidosos. ¿Eh? Este es el adjetivo. Tenemos el sustantivo ruido, es el sonido perturbador. Tiene una connotación eh, negativa el ruido. Y. El adjetivo es ruidoso. Ya sabéis que esta terminación oso o osa, si es femenino, es una. es común en los sustantivos que se han convertido en adjetivos. Contaminado. Contaminado está contaminado. Este planeta está contaminado. Mirad, si os gusta el rock. Hay un grupo de rock que se llama Extremo Duro, y tiene esta canción que cantaba esto, ¿no? este planeta está contaminado, sí, este planeta está contaminado, desgraciadamente, aunque nos pese. Contaminado es el lugar en el que hay suciedad, hay un aire que tiene partículas, sustancias tóxicas, en los lugares donde hay empresas que tiran humo, donde hay empresas que tiran vertidos al agua, pues son lugares contaminados, contaminados. Los lugares donde hay mucha basura también son lugares contaminados. Industrial. Otra peculiaridad de los lugares contaminados es que son lugares industriales, generalmente, no todos, pero allá donde haya industria hay, suci hay suciedad, hay un oxígeno que no es saludable, y hay mucha basura, hay, por, hay porquería, está contaminado, eh, porque es un lugar industrial, un lugar donde hay muchas empresas, donde hay mucha industria. Sucio. Mucha industria, mucha industria, es un industrioso, ¿No? también eh, es sucio, un lugar contaminado, un lugar industrial es un lugar sucio. Sucio es un adjetivo que podemos utilizar también para las personas. Mis hijos, cuando vienen de la calle, pues más veces sí que, que no, vienen sucios. Despoblado. Despoblado. Este es un adjetivo de más nivel. También tenemos el verbo despoblar poblar es dejar sin personas un lugar. Despoblado es un lugar que, bueno, pues eh, no hay personas. Aquí en España, y, en, y, y me consta que en otros países, todo el mundo se va del campo a la ciudad. Y algunos sitios donde antes pues había un pueblo, había vida, resulta que ahora no. A, casi todo el mundo se ha marchado a la ciudad a trabajar, a buscar trabajo a buscar un futuro mejor. Bueno, pues esos lugares están despoblados. Remoto. Sí, sí, a veces estos lugares están despoblados porque está, son lugares remotos. Un lugar remoto es un lugar lejano. ¿Lejano? ¿Mm? Claro, si estoy en un lugar en el que no tengo escuela, el hospital me pilla un poco lejos y no hay supermercados, no hay muchas cosas, ¿vale? Pues a lo mejor me voy y se queda despoblado, porque es un lugar remoto. Tranquilo. Lo que está despoblado, lo que está aislado, lo que, bueno, es remoto. Otra vez, lo que... Lo que está despoblado, lo que está aislado, lo que es remoto, ¿vale?, tiene otra cualidad y es que es tranquilo, claro. No hay mal que por bien no venga. Esto siempre lo decimos, siempre es una expresión, ¿eh? fijaos cómo voy metiendo ¿eh? las pullicas, ¿eh? para que tengáis un vocabulario maravilloso, ¿no? Bueno, pues esto es tranquilo, como estoy ahora, mira. llano. En este caso nos referimos a un adjetivo geográfico. Lo que es llano es plano. ¿Vale? Plano, llano, sinónimo, liso también. Es decir, no hay inclinaciones, no hay pendientes, no hay montañas, ¿vale? Es un terreno llano. Hablaríamos de una cualidad del terreno, ¿vale? De la tierra. Frondoso. ¡Ay, pájaros! Me pongo así, ¿de lado? Mira, se puede estar más de lado. Pero, bueno. Frondoso. Frondoso. Sí, señor, me gusta. Me gusta este adjetivo porque a mí me gustan los lugares frondosos. Yo, casi todos los años, cuando termino el trabajo, lo que hacemos, la familia, ¿vale? María, Reyes, Lola y yo, es irnos a los Pirineos. Los Pirineos están, es la frontera, forman frontera entre España y Francia. Hay un Pirineo español y otro Pirineo francés, que pertenece a Francia. Son es un lugar montañoso donde hay muchos árboles, bosques y es frondoso, especialmente en primavera, porque nieva, hay mucha agua durante el invierno y en primavera hay mucha agua y entonces hay mucha vegetación, es espeso. Y hablaríamos, en ese caso, de un lugar frondoso. Encantador. Y acabamos con... ¿eh? Siempre me gusta decir esto, ¿no? Acabamos con encantador. Lo encantador es similar a lo pintoresco, cambia, ¿vale? Es encantador, es especial, es diferente, es, ¿no? Maravilloso, espectacular. Encantador, un lugar tranquilo, un lugar donde bonito, donde estás a gusto, es acogedor también, es un lugar encantador. Amigos, amigas, os he dado 20 palabras, más de 20 palabras y además algunas expresiones ¿Quién puede pedir más? Estoy exhausto, cansado de toda la energía, energita, energía ida, energía, que he derrochado en este vídeo para que vosotros habléis mejor español. Una de las cosas que nos pasa a veces cuando no tenemos vocabulario es que parecemos tontos del culo. Decimos, ¿no? A veces me ha pasado esto, estoy hablando en inglés y digo, macho, siempre digo las mismas palabras, parezco tonto del culo. No, hombre, no. Yo voy a ponerle remedio a ese problema. ¿Cómo? Enseñándoos un montón de palabras, lápiz y papel, las escribimos, ponemos un ejemplo, y así luego cuando hablemos con algún español y le digamos, hablemos de lugares, se va a quedar... ¿Cómo se va a quedar? O se va a quedar fascinado por vuestro español, esa era la idea, al menos. Nada, amigos, amigas, que tengáis una semana estupenda en la vida. Puede ser maravillosa, pero en esa like, compartís y os suscribís y comentáis y así la vida será más maravillosa todavía. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Pues eso, os quiero un montón, ¿eh? cuidado mucho, nos vemos.